la familia regresamos con unas noticias que nos dieron el día de hoy los de hablan a mediodía nos hablaron sobre unos cambios más que nada sobre los tesoros sé que muchos en el barrio les gusta eso de andar cazando tesoros van a hacer unos cambios que se puso buena la conversación en el barrio el día de hoy Muchos, a muchos de nosotros nos, no nos gustó, no nos gustaron algunas partes, a otros, otros se enojaron con cada cosa que nos dejaron saber. Pero antes de que empecemos el video, familia, quiero decirles que nos faltan, ¿cuánto dije? 170 miembros para llegar a los 750 miembros del canal. En el YouTube les dije. Cuando llegamos a los 500, que cuando lleguemos a los 750, iba a ser otro sorteo. Y miren lo que ya construí. Voy a regalar estas tres casitas en Porto. Si no pudieron ir a Porto, quieren una casita en Porto. Ya vamos a poder hacer un sorteo. Si sí, todavía nos falta un poquito. Pero inviten a su familia para que se unan al canal. Entre más pronto lleguemos, más pronto haremos este sorteo. Creo que cuando hicimos el sorteo de los 500 miembros, solamente 13 o 15 jugadores hicieron uh, participaron en el sorteo. Así es que las posibilidades de poder ganarse una de estas tres casitas está muy grande. Y cuando lleguemos a los 1000, déjenles enseño dónde estoy. Ya empecé a construir por aquí en Río de Janeiro. No me salen las propiedades. Hemos tenido problemas con el lag aquí esta semana de de Sparks. Hay muchísimo lag y ¿qué es donde está? Ah, miren, miren, miren. Cuando lleguemos a los mil miembros del canal voy a regalar tres townhouses. Este es el primero que estoy construyendo pero recuerden estas propiedades son de colección de tijuca así es que les va a ir muy bien porque será un townhouse una de una unidad de tres tiene tres unidades tres viviendas en sí se pueden vender más caro voy a construir dos más en una de esas propiedades o ya empecé, oh, ya miren, ya empecé otra, ya. se me olvidó. Ya empecé otra y es lo que voy a regalar cuando lleguemos a los mil seguidores del canal familia para agradecerles. Bueno, vamos a empezar con a leer un documento que ya hice la traducción y como siempre lo voy a subir a la sala de eventos Zaplan de en el barrio. En la descripción del video les voy a dejar el link del Discord por si... Son nuevos y quieren entrar para aprender sobre el juego. Pero aquí está la noticia que nos dieron. Son muchas cosas. Así es que vayan por sus palomitas, por agua, por un cafecito. Porque va a estar un poquito largo este video. Y a ver. Y mil disculpas porque todavía no compongo mi aparatito que me ayuda a cambiar las pantallas. Y tengo que hacer todo manualmente. A ver, ahora me vengo para acá. Aquí está, perfecto. Espero no hablar como loco, como siempre familia. Pero vamos a hablar y tratar de explicar qué cambios son los que se vienen. Y qué es lo que tenemos que hacer más que nada. Porque cada vez que llega un cambio, siempre tenemos que cambiar nuestra estrategia. Muy, muy importante. Equilibrio de recompensas, actualizaciones de KYC lo que llaman el know your customer conocer a tu cliente enfriamientos de acuñación y sniping de propiedades sniping de propiedades para los que no saben es cuando compro una propiedad. cuando compro cuando pongo a la venta una propiedad por error la pongo a la venta en upex en lugar de dólares digamos que la quería yo poner a una una propiedad a la venta por 20 dólares y le pongo 20 upex esa propiedad se vende en unos 5 segundos ya la compró alguien porque tienen bots. Eso se le llama sniping o un francotirador. Entonces van a hacer algo al respecto por fin sobre esto. Aplan está en un acto de equilibrio constante en la en el que la diversión, la economía y la equidad deben de coexistir con la visión de un metaverso más descentralizado y centrado en el jugador. A veces esto conduce a ajustes que desalientan a los jugadores deshonestos y al juego desleal, como los bots y las multicuentas. Muchos sabemos sobre las multicuentas. Otras veces estos saldos traen cambios en las recompensas de UPEX y Spark que mantienen la economía en equilibrio. Hoy, anunciaremos, hoy anunciamos un lote de actualizaciones importantes que abordan todo lo anterior. Estos cambios se implementarán en las próximas semanas. Esperamos que estos, estas actualizaciones equilibren la distribución de UPEX durante las cacerías de tesoros. Equilibren la distribución de Sparks limitando las cuentas múltiples, las multicuentas que les decimos. A través de, de los controles conozca a su cliente el KYC, Know Your Customer. mitiguen la actividad maliciosa relacionada con la acuñación de propiedades. A ver qué sigue. ¿Qué significa esto para ti? Recompensas justas, juego limpio y en más, y un Aplan más dinámico, dinámico para todos. Vamos a ver si es cierto. Cambios de KYC para búsquedas del tesoro y otras actividades. El KYC promueve el juego limpio al exigir a los jugadores que demuestren su identidad. Se implementarán múltiples verificaciones de KYC para reducir la cantidad de recompensas de SPARKS o UPEX repartidas a los jugadores deshonestos. Esto ayuda a nivelar el campo de juego y fortalece la economía a través de una distribución más saludable de UPEX y SPARKS. ¿Qué es lo que dicen los de las multicuentas? Ah, déjenme regresar al juego. Ahí sí funciona el botoncito. Si recuerdan, tenemos en aplan la isla de Alcatraz. Donde mandan a los jugadores que hacen trampa. Ah, explorador. Uno de los más famosos y han estado en el juego, especialmente en la sala de búsqueda de tesoros, donde siempre estamos todos los chismosos. Está el famoso Puplan. Este no es el Puplan. Pero él nos quitó muchos, muchos tesoros por todo, hablan desde junio. Sí, esto ya lleva ¿qué, tres meses. Y por fin lo metieron a la cárcel por segunda vez. Esa, así es, por segunda vez metieron al Puplan a la cárcel. Se, por lo que se dice, este jugador tenía más de una cuenta, usaba bots, por eso encontraba los tesoros en 19 segundos. Es que era muy constante que los encontrara tan rápido cada vez que buscaba tesoros. Y sí, se sospechaba de, de esa cuenta. Pero es lo que se llaman los, los multicuentas, porque los según era un jugador que lo sacaron del juego y se enojó y empezó a hacer trampa dentro del, del juego. Ok, vamos a quitar esto porque me está usando mucho RAM de la computadora. Es lo que llaman los de las multicuentas, familia. Afortunadamente completar una verificación KYC es un proceso sencillo que puede iniciar en la aplicación de Aplan. Todo, todo lo que los jugadores deben hacer es ir al menú de la aplicación, abrir el menú de los settings, haz clic en verificar tu identidad y sigue los pasos. Me regreso de nuevo al juego. Aquí se vienen los tres puntitos. Aquí a los settings. Y este es un botoncito nuevo. Verificar tu identidad. Si la aprietan ahí, se supone que los uh, hará hacer todo el proceso para poder hacer su identificación. Como yo ya la hice desde hace un año, ya no tengo que hacer nada. Importante que hagan esto, familia. Eh, muchas veces en diferentes países de habla hispana, muchos de los miembros han tenido problemas en poder hacer su identificación con el juego. Si les pasa eso, entren al barrio pregunten que si los podemos ayudar y una de las primeras cosas que les vamos a preguntar es de, desde qué país están jugando porque esperemos que tengamos un miembro que es de ese país y pasó por lo mismo y sabe ese miembro sabe qué es lo que tiene que hacer por ejemplo en venezuela ha visto muchas veces que muchos miembros que son de, de venezuela tuvieron que mandar otros documentos o algo así, algo diferente, pero sí pudieron hacer esa, este, verificar su identidad. Muy importante que si tienen problema entren al barrio, pidan ayuda y alguien va a estar ahí para, para ayudarles, especialmente si esa persona, ese otro miembro, es del mismo país para que les explique qué es lo que tienen que hacer. Entonces de eso habla el documento ahí. A ver, a ver, a ver. La verificación de identidad también viene con beneficios como configu configurar tu dirección residencial en APLAN. Hice un video sobre eso. Si bien no queremos apoyarnos por completo en los controles KYC, se agregarán varias actividades relacionadas con las recompensas de Spark y UPEX. KYC sí, para actividades relacionadas con los Xparks. Aquí ya viene lo. Lo bueno, la mayoría de las actividades que ofrecen recompensas de Sparks tendrán KYC. Las actividades que tendrán verificación de identidad en esta ronda incluyen búsqueda de tesoros competitivos exclusivos y raros, tesoros de Sparks competitivos, bonificación de inicio de sesión de Sparks, el checking diario recompensas de Sparks para eventos y actividades en curso. El Thrifty Trader, Ultimate Fan Challenge. Uh, ¿Cuál otro? Cuando tenemos que hacer, no sé, visitar diferentes propiedades y nos regalan Sparks y qué otra cosa. Un explorador a veces. Los tours, lo que llaman los tours. O tal, bien, tal vez lo del rush. Pero vamos a hablar de estas dos cosas. Busca de tesoros competitivos raros tesoros de sparks competitivos bonificación nos regresamos al juego lo que están diciendo familia es que ah, estoy en chicago verdad si soy un jugador no sé tal vez nuevo aún no hago mi verificación de identidad si quiero participar en una ciudad de nivel 1 o 2 donde tienen los niveles de tesoros exclusivos raros para poder y van a hablar de esto en un momento del documento, para poder buscar estos tesoros, tengo que hacer el KYC, tengo que hacer mi uh, verificar mi identidad. Y también habla sobre los tesoros, los tesoros de Sparks competitivos, que son estos, por ejemplo, ahorita la semana de Sparks que me ha ido muy muy mal a muchos de nosotros, pero en fin, es otro otra plática para después. Después dice la bonificación de inicio de sesión. Um, cuando nos sale un mensajito aquí que tenemos que hacer el checking, recuerden que cada siete días nos regalan .01 Sparks hasta .03 Sparks. Si queremos tomar parte en ese evento, tenemos que verificar nuestra identidad. Y otros eventos, otros challenges, uh, ¿habrá alguno? Por ejemplo, el Treasure Rush de Porto, el Treasure Rush en router Todos estos van a requerir que hagamos, verifiquemos nuestra identidad. ¿Qué más? ¿Dónde está el documento? Ok. Las actividades que tienen una recompensa de Sparks, como la semana de Sparks, se bloquearán en aplicación hasta que se complete el KYC. No van a poder ver los tesoros de Sparks, el conteo. Otras actividades como las que tienen una tabla de clasificación, hablamos sobre el Rush, no se bloquearán. Sin embargo, los jugadores que no hayan completado la verificación KYC recibirán una notificación. ...para completar KYC antes de recibir su recompensa de Sparks. Van a poder participar, pero no siquiera en los primeros 20, 50 jugadores... ...no van a poder recibir esos Sparks hasta que verifiquen su identidad. Estos controles KYC llegarán pronto y pueden cambiar a medida que monitoreemos ...y equilibramos la economía de Ablan. Esto, en mi opinión, está bien. Muchos jugadores han pedido esto, que... Porque luego los jugadores que han sacado del juego los han mandado a la cárcel. Son buenos buscando tesoros como el Puplan. Y ellos pueden encontrar estos exclusivos, estos raros, siendo visitantes, siendo Uplanders, siendo pros. Si tienen que hacer el KYC, será un poquito más difícil. No es imposible. ¿Por qué? Porque puedo hacer el KYC con, no sé, mi esposa, mis hijos, mis tíos. Simplemente decirles que ellos me den su uh, una, un papel con que verifique su identidad, mandárselo a los de Aplan y ya puedo tener multicuentas. No será imposible aún así no para las multicuentas, pero no será tan fácil ahora. Es como en la vida real, familia. Siempre habrá gente que va a hacer trampa, siempre. Igual en el metaverso. KYC para las actividades de UPEX, las búsquedas de tesoros competitivos completadas en ciudades que tienen recompensa exclusivas y raras, requerirán KYC. Hablamos de eso ahorita cuando me fui al juego. Si está familiarizado con los niveles de las ciudades, eso significa que las búsquedas de tesoros competitivos en una ciudad nivel 5 no requiere KYC porque no hay búsquedas exclusivas o raras. ¿A qué se refiere eso? Sí. Yo voy a Fresno. Y solamente busco en Fresno. Como Fresno es una ciudad de nivel 5, no hay tesoros exclusivos ni de raros. Aquí no tengo que hacer KYC. Voy a poder seguir buscando estos limitados. El KYC, lo de verificar nuestra identidad, para los tesoros será solamente en ciudades donde hay exclusivos y raros. Por ejemplo aquí en Brooklyn raro que está el de Spark aquí y después sale el, el exclusivo si quiero participar en estos exclusivos en Brooklyn tengo que tener mi identidad verificada Así, de eso se trata, muy muy simple a ver ta, ta, ta. ¿dónde está? aquí está Estas actividades estarán bloqueadas en la, en la aplicación para aquellos sin verificación KYC. Estos controles están en desarrollo activo y su implementación está programada para el próximo mes o próximo mes más o menos. Para octubre es cuando por fin ya no vamos a ver tantas multicuentas buscando tesoros. KYC sí, para exploradores de director. Uh, este está bueno también. Alcanzar el estatus de director. Y felicidades a Doji Cardo, hermano. Hoy subió a nivel de director. Felicidades, hermano. Se llevó .6 Sparks. Qué bonito se siente llegar a director. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando subí de nivel también. Uh, Alcanzar el estatus de director en Aplan es uno de los logros más célebres y viene con varios beneficios. Un beneficio clave es dar a los jugadores de nivel director un explorador personalizado de su propio diseño. Como tales, estos son artículos raros y únicos. El valor de estos exploradores ha llevado a cierta explotación. Para evitar que los jugadores usen varias cuentas para crear varios exploradores de director, estamos solicitando KYC para los jugadores que acuñen estos exploradores Muchos jugadores, especialmente uh, durante cuando teníamos aún los swaps o oh, oh, con lo de los multicuentas con los tesoros, llegaban a nivel de director, mandaban a hacer su director, uno bonito, y ese lo, lo lo vendían por dólares, 200, 500 dólares. Y si hacían eso unas 10 veces, unas 10 cuentas, ahí se llevaban 5 mil dólares. Al hacerlos que hagan el KYC, hará que ya no haya tanto fraude con estos exploradores de directores. Porque recuerden, cuando uno llega a nivel director, nos hacen nuestro explorador. Así es que piensen bien cómo será su explorador. El mío es este termómetro con estas llamas. No lo pensé muy bien. Ni modos. Ah, equilibrio de búsqueda de tesoros. Además. De los nuevos controles de verificación de identidad están llegando algunos cambios a la cacería de tesoros para promover el equilibrio y la exploración. Aquí es donde se puso candente en el barrio esta mañana cuando nos dieron esta noticia. Enfriamiento del nivel de búsquedas del tesoro competitivas. Y esto todavía no lo entiendo muy bien, ¿eh? Después de recolectar recompensas para una búsqueda del tesoro competitiva, los raros, los exclusivos o los de Sparks, los jugadores exper experimentarán un periodo de recuperación, el cooling, el cual ya lo estamos uh, haciendo. Durante este tiempo, las flechas de guía están ocultas y la recolección del cofre de tesoro no será posible hasta que finalice el tiempo de reutilización, el cooling. ¿Qué es todo esto, familia? Por ejemplo, por fin agarré mi, seguro, mi segundo cofre de Sparks en hace una hora y media. Estoy en cooling ahorita. ¿Qué es esto para los que no saben buscar tesoros? No se supone que no puedo encontrar otro tesoro. Más que nada, no me salen las flechitas. Si activo, si, si ahorita estuviera un tesoro activo, me diría que está escondido. Pero, digamos que el tesoro está por donde está pasando mi explorador. Si activo el botón de tesoros y aquí está el tesoro, me lo va a dar. Con este nuevo cambio, ya no me lo va a dar. No voy a poder encontrar o oh, Coger ningún otro tesoro hasta que se acabe mi periodo de, de cooling, que es este. Déjenle cambio a Chicago. Ahora ya no se va a poder. Antes las multicuentas hacían trampa. ¿Por qué? Porque tenía yo otro explorador, otra cuenta. Con esa cuenta la buscaba yo y mandaba a mi explorador, mientras estaba yo en cooling, a donde estaba el tesoro que según no podía yo ver, pero aún así lo podía yo coger si, si llegaba yo a la propiedad correcta. A ver. Este cambio desalienta a las multicuentas y promueve, promueve una distribución más sana de las recompensas. Los periodos de recuperación difere, difere, diferirán según la rareza del tesoro, lo que significa que los jugadores que obtengan un tesoro raro, y esto es lo que no entiendo, significa que los jugadores que obtengan un tesoro raro seguirán siendo elegibles para reclamar tesoros exclusivos y limitados. Los detalles sobre los tiempos de reutilización todavía están en progreso, sin embargo, publicaremos más información en las próximas semanas. Los jugadores que obtengan un tesoro raro seguirán siendo elegibles para reclamar los tesoros exclusivos y limitados. Eso, eso es lo que no. Creo que entiendo, pero no entiendo. Estoy confundido totalmente. Eso quiere decir que si encuentro un raro, entro en cooling para los demás. Pero por lo que entiendo, si entro en un raro, aún así voy a poder seguir buscando los limitados y los exclusivos siempre y cuando no estén en cooling para estos una vez más si encuentro un raro se supone que todos todos los tesoros entran en cooling pero con el nuevo sistema el exclusivo y el limitado voy a poder ver las flechas no sé si se equivocaron pero creo que no, espero que no no sé qué planean con esto cómo piensan que va a ayudar a los jugadores pero realmente se me hace muy interesante no, no sé si si me gusta no me gusta la verdad no, no sé porque aún no entiendo bien este concepto pero vamos a ver en un par de meses qué es lo que realmente quieren hacer con esto búsquedas dinámicas del tesoro aquí es donde muchos jugadores se enojaron Además de los tiempos de re reutilización para las búsquedas de tesoros competitivas, nuestro objetivo es reducir la cantidad de ciudades en la que los niveles competitivos están activos en un momento dado. Esto significa que los niveles competitivos estarán activos en un horario rotativo apareciendo en diferentes ciudades a lo largo del tiempo. Esta mecánica está destinada a aumentar la com competitividad, garantizar una distribución más escalable, escalable de UPEX y agregar un poco más de desafío a las cacerías competitivas. Pero si de por sí ya estamos compitiendo con medio mundo en cada ciudad, no, no entiendo esto. Tal vez en las ciudades de nivel 4 y 5, donde no hay muchos jugadores buscando tal vez lo que quieren, pero en ciudades de nivel 1 y 2 siempre hay docenas de jugadores buscando ahí. en queens normalmente son 40 60 cada día buscando tesoros así es que no todo el tiempo vamos a poder buscar tesoros en nuestra ciudad Va, los van a ir cambiando a diferentes ciudades y van a hablar un poquito de esto a continuación este estilo de búsqueda del tesoro encaja perfectamente con el reciente programa piloto recurring rush el rush donde vamos a una ciudad he subido videos sobre eso y por 15 minutos tenemos 15 minutos para encontrar la mayor cantidad de tesoros ese es el rush y solo antes uh, cuando lo hicieron prim la primera vez durante la semana de génesis empezamos en el nivel 1 después eran por 3 2 3 horas teníamos 30 horas para viajar y pero durante esas 2-3 horas podíamos hacer el rush en 3 diferentes ciudades después lo cambiaron que solamente una ciudad por cada 15 minutos qué lo que es lo que quieren hacer ahora a medida que hablan siga creciendo podremos cada vez Pondremos cada vez más énfasis en eventos dinámicos basados en ciudades que animen a los jugadores a explorar y apreciar el mundo. No sé, familia, la verdad, yo que voy a explorar de Staten Island. Ya fui ahí, ya compré ahí, no quiero regresar ahí. Regreso ahí cuando los rush, porque quiero ganarme ese .01 Spark, que realmente que es lo que me voy a ganar. Nunca quedo en los primeros. De los 10 rush que hicimos en estos dos últimos meses solamente en 8 me gané el punto 01 sparks y nosotros dos no me tocó nada pero que animen a los jugadores a explorar no no apreciar el mundo tampoco todo el mundo va porque ganarse los supex y los uh, y los sparks pero en fin en este sentido, también nos complace anunciar que el programa piloto fue un éxito y el Rush regresará regularmente. Sí me gusta el Rush, me, me gusta a muchos, no. ¿Por qué me gusta? Porque quiero ganarme ese .01 Sparks. A muchos, muchos miembros no les parece, no, para ellos no es rentable viajar desde Los Ángeles a Queens por para participar en un evento que tal vez no queden en los primeros 50 y se ganan el punto cero uno. Para mí, sí. Para mí, cada Spark es valioso. Para mí, punto .01 Spark son como 5 dólares o 5 mil UPEX. Y muchos jugadores no toman eso en cuenta. Dicen, no me lo puedo ganar fácil en buscando estándares en, en mi ciudad. O me los saco durante el rush. Digo, durante la semana de sparks. Estoy en mi segundo día de, de la semana de Sparks y solamente llevo dos cofres. Este, estos dos últimos días han sido malísimos. Por eso, prefiero cada vez que hay un evento donde van a arreglar Sparks familia, soy uno de los primeros que, que va, Porque sé que en un futuro va a ser muy, muy difícil conseguir estos Sparks sin comprarlos. Y muchos miembros no entienden eso. Están acostumbrados a a la semana de Sparks, a encontrarlos en los estándares. Y siempre les digo, no se acostumbren a algo porque los de habla no los van a quitar. Por eso, es, aprovecho durante estos Rush o cualquier evento donde regalen Rush, el tour de Porto, me gasté, que 7.000 lupex en el viaje redondo de Chicago a Porto por .01 Sparks. Valió la pena, para mí sí. Porque tengo punto cero uno Sparks más. Uh, entonces, va a regresar el rush a Aplan. Nos damos cuenta que menos, aquí dice, nos damos cuenta de que menos búsquedas del tesoro competitivas significa que más jugadores competirán entre sí. No sé qué es lo que quieren lograr con esto, o sea que... La gente se desespere y busque, busque menos porque si va a estar todo el mundo en, en Queens, de por sí ya hay 40, 60 personas buscando y van a activar los tesoros en Queens por uno o dos días, va a haber como 100 personas buscando ahí. Mucha gente se va a desesperar y ya no va a querer buscar tesoros. Así es que no sé qué es lo que quieren lograr con esto. Eso significa que el umbral del modo Riot probablemente entre en juego con más frecuencia. Mm, tal vez, tal vez no, no sé. Mientras monitoreamos estos cambios, nuestros, nuestro objetivo es hacer un ajuste rápido a los umbrales y bonificaciones del modo Riot. Recuerden que cuando entramos al Riot Mode, uh, nos dan más UPEX y más Sparks por cofre. Uh, Debido a que no tenemos ningún dato sobre cazadores de tesoros activos en el sistema dinámico, anticipamos que el, el modo Riot estará activo con bastante frecuencia durante las primeras rondas, así es que vuelve a estar loco. No sé, en Chicago está difícil que lleguemos a Riot Mode, va a estar interesante ver. A lo mejor en las ciudades de nivel 4 y 5, tal vez ahí sí funcione. Solo ten en cuenta que los umbrales y las modificaciones se equilibrarán aún más a medida que recopilemos datos. Deberás diseñar una estrategia para cada movimiento para maximizar tus posibilidades de competir y ganar. Así es que cuando una vez que ya tengan más datos de cómo la demanda de este nuevo modo de búsqueda de tesoros, van a empezar a cambiarlas todo esto. Le van a hacer ajustes. Multiplicadores de costo para tesoros estándares. Este, uf, este fue. Hagan de cuenta que vinieron, nos enterraron un cuchillo, nos cortaron, nos echaron sal, nos escupieron, nos patearon, nos escupieron otra vez, nos echaron agua caliente, nos ofendieron. Esto, la verdad no me gustó no me gusta entiendo por qué lo hacen pero creo que aquí sí ya ya ya se pasaron un poquito y eso es lo que va a pasar con los estándares familia las tarifas de generación para las búsquedas del tesoro estándar no son nada nuevo todos los días el primer tesoro es gratis cada 24 horas nos dan un tesoro gratis y las apariciones posteriores vienen con una tarifa de UPEX nominal. ¿Cómo? Primero vamos a hablar de qué es esto. Vamos para acá. Este, el estándar, cada 24 horas nos dan uno gratis. Si lo activo ahorita, son 7:46 de la noche para mí. Si lo activo ahorita, mañana, el sábado, a las 7:46 me dan uno gratis otra vez si quiero activar uno ahorita tengo que pagar 125 upex y este será el premio que me pueden dar de esto estamos hablando ahorita familia de esta sección ah, me regreso me regreso dónde está no puedo encontrar esto aquí está como actualización de esta mecánica habrá un multiplicador de tarifa de generación que aumenta la tarifa para generar el próximo tesoro en resumen las tarifas de generación aumentan con cada generación posterior de un tesoro estándar en un periodo de 24 horas y nos regresamos otra vez al juego lo que van a hacer estos si activo este tesoro, el primero me va a costar 125 UPEX. Si lo activo otra vez, ese segundo, después del gratis, tal vez me salga 126 UPEX, 127 UPEX, 130 UPEX, 140 UPEX. Cuando activemos por tercera vez, tal vez ese tercer cofre estándar, tenga yo que pagar 130 UPEX, 135 UPEX, 200 UPEX. Cuando lo active por quinta vez, tal vez tenga yo que pagar 200, 300, 400 UPEX para poder activar el estándar. Y normalmente, aquí en Chicago, me pagan 290 UPEX. Como quien dice, familia, que muchos de nosotros que nos dedicamos a los tesoros estándares, muchos de nosotros que hemos construido nuestra red en una ciudad, para buscar estos tesoros estándares, ya no vale. Nuestra red se fue a la basura. Nos han robado los tesoros estándares, familia. Así es como lo siento. Entiendo por qué lo están haciendo. No me gusta. Porque esta era una forma de que los jugadores, después de que quitaron los swaps, después de que nos uh, disminuyeron las, los ingresos mensuales de nuestras propiedades, y después de que, ¿qué más qué otra cosa hicieron? Los, los Sparks también ya les quitaron el Riot. Estos jugadores, muchos de los jugadores nuevos, más que nada, que les recomendábamos que hicieran su red de tesoros, ya no será rentable para ellos buscar estándares. Esto, la verdad, se me hace injusto. No creo que, no sé, no, no me gustó. Yo no busco, tengo mi red, pero muchas veces les he dicho que luego no tengo tiempo para buscar todos los días. A veces sí me pongo a buscar hasta que se me acaben los cents, pero la verdad no tengo tiempo para, para andar, Buscando estándares todo el día, cada día para, hasta que me los gaste todos. No, no puedo. Así es que a, a mí no me va a doler tanto, pero a muchos de ustedes que de ahí es donde sacan su liquidez, porque ahorita el mercado secundario está por los suelos, realmente van a sufrir. Uh, ¿Dónde está? Aquí nos quedamos. ¿Dónde fue? las tarifas de generación para la búsqueda de tesoro estándar no son nada nuevo o no por aquí era verdad ¿Dónde estaba si era aquí todos los días el primer tesoro es gratis y las apariciones posteriores vienen con una tarifa de tarifa upex nominal como actualización de esta mecánica habrá un multiplicador de tarifa de generación que aumenta la tarifa para generar el próximo tesoro en resumen, las tarifas de generación aumentan con cada generación posterior de un tesoro estándar en un periodo de 24 horas. Esto solo se aplica con los tesoros estándar pagados y el multiplicador se reiniciará todos los días a medianoche hora del Pacífico. Este multiplicador está destinado a ayudar a equilibrar la distribución de UPEX. Pronto pro proporcionaremos una actualización con tarifas de generación específicas. Aquí. Este multiplicador está destinado a ayudar a equilibrar la distribución de UPEX. ¿Por qué están haciendo esto? Porque apenas me di cuenta... Um, creo que fue esta semana. Alguien subió una captura de Conopo. Eso es uno de... Si han visto mis videos de búsqueda de tesoros, siempre hablo, hablo de él, del Conopo, del Conanarchy, del... ¿Qué más? El brownouts. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver dónde están aquí. Miren, el conopo. Aquí está. Este. Es buenísimo aquí en Chicago. Este tiene tal vez como unas mil propiedades en Chicago. Tal vez más. Ni sé cuántas tendrán. Aquí no puedo hacerle el pero tiene muchísimas. Vimos, alguien subió una captura del bot 5716, 5716 el que nos dice cuántos cents hemos usado, cuánto, cuántas ganancias le hemos sacado al juego en, en un día. Dice que este jugador usa, cada vez que activa un tesoro estándar, usa medio cent. ¿Cómo es posible que use medio cent? Tiene tantas propiedades que en sí, los tesoros estándar, los cofres, le salen al lado de su propiedad. Y la única vez que realmente usa, sense, usa o visita otra propiedad es cuando está buscando a los competitivos. Creo que vi que en una semana. Creo que era una semana. Tal No, en un día, perdón. Solamente en estándares. Entre, no sé, si eran 20 mil o 76 mil UPEX. En un día. Que se llevaba en puros estándares. Porque en sí no se gasta sus cents. Yo solamente creo que puedo... Cuando hice el video de, lo, de, de mi red de propiedades. Creo que pude hacer hasta 33 cents. Digo, hasta 33 estándares. Pude buscar 30 o 33 estándares. Él tal vez se echa, no sé, unos, unos 100 estándares al, al día, 200, porque solamente se, se usa medio, medio cent por estándar. Por Pero tiene tantas propiedades que tal vez nunca se los acaba en sí entonces por eso están haciendo esto los de aplan por jugadores como el conopo que está generando tanto tanta liquidez simplemente en estándares mientras que los demás no tenemos esa oportunidad porque nunca, no hicimos una red grandísima vayan a no sé uno de mis primeros videos de la búsqueda de tesoros y no sé Tal vez en, una de, en uno de esos tesoros, uno de esos videos, hablos, uh, hago esto, abro el, el perfil del Conopo y creo que en, hace seis meses tenía como unos 13, mil, como unos 13 millones de, de UPEX, tal vez menos. Pero gracias a jugadores como él, um, los de Aplan decidieron hacer esto con los estándares y cada vez que, crea, que, uh, que vamos, vamos a activar un estándar, vamos a tener que pagar más y más y más. Al final no va a ser rentable porque si estoy pagando 200, 290 UPEX por activarlo y solamente va a 290 y me estoy gastando 25, 70 UPEX por, por visita, voy a perder. Entonces ya nos quitaron los estándares. A ver, vamos el documento. Los cambios en la mecánica de las cacerías de tesoros también están en desarrollo. Algunos de estos cambios se implementarán durante el próximo mes, mientras que otros, como los niveles competitivos dinámicos, probablemente se implementarán en las próximas dos semanas. Así es que, familia, pónganse a buscar tesoros mientras todo está igual y sí esto fue lo que no no me gustó para nada a muchísimos jugadores no les gustó porque su red de propiedades ya no vale nada ya no no tiene sentido ya muchos no van a buscar estándares entonces, entonces para qué quiere uno tantas propiedades porque en sí por ejemplo Mission money el ulti, las últimas dos tres semanas se ha ido a Manhattan donde no tiene ninguna propiedad o creo que nada más tiene una no me acuerdo muy bien empieza al norte de Manhattan ya se llevó tres raros y creo que fueron tres raros consecutivos todo el mundo le hicimos burla decimos multicuentas multicuentas pero él tiene una buena encontró una buena táctica de dónde empezar y medio encontró o se dio cuenta de dónde están saliendo la mayoría de los raros no necesita propiedades en manhattan no tiene su, su red como la tiene en queens en queens creo que tiene como 200 propiedades algo así esa los usa para sus tesoros estándar pero a ver a ver cómo nos va con este cambio y creo que creo que muchos jugadores van a empezar a cuando cuando llegue este cambio muchos jugadores van a empezar a vender sus propiedades y van a bajar el precio de las propiedades en todas las ciudades porque ya no o sea ya no tiene sentido tener tanta propiedad en una ciudad A ver tiempos de reutilización de acuñación de propiedades además de los cambios anteriores pronto planeamos implementar un enfriamiento para las propiedades de acuñación eso significa que cada jugador deberá esperar un periodo fijo antes de realizar su próxima compra. Este enfriamiento no pretende interrumpir el juego típico, pero debería ser de gran ayuda para prevenir actividades maliciosas. Para empezar, planeamos implementar un tiempo de reutilización de 10 segundos entre cada compra de propiedad. Este valor puede o no ajustarse a medida que, medimos el rendimiento de este cambio. Por ejemplo, nos rezamos al juego, ya me lo terminamos, familia. Sé que está un poquito largo el video. y Muchas gracias por aguantarme este tiempo. ¿Dónde fue? En... Sí, en Río. Cuando muchos tu tuvieron ese problema de que no podían enviar, hacer los sends, ¿Se acuerdan? Durante la segunda apertura. Yo, est yo estaba acá y miren, Compré, compré, compré, compré, compré, compré, compré, compré. Y mi explorador simplemente iba moviéndose y solito se fue. Y compraba una, me daba la celebración, o no, no, la celebración no, me decía que ya era el dueño y podía yo comprar la segunda. Ahora, voy a tener que esperarme 10 segundos antes de hacer la segunda compra. Hago la segunda compra, me tengo que esperar 10 segundos más para hacer la tercera y así. Esto va a ayudar muchísimo, en realidad, para que no se venda tan rápido en la ciudad y para que la gente tenga oportunidad de comprar algo en la sección donde están. Porque si han participado en una apertura, las últimas aperturas, si tienen oportun oportunidad de comprar una, cuando termina esa, esa ventanita, ya todo está de color azul, ¿verdad? Entonces, este cambio sí me gusta más que nada para los nuevos jugadores. Uh, creo que tendrán una mejor oportunidad de comprar una propiedad que piensan que es de colección. Ese es uno de esos cambios que se vienen, que ayudará muchísimo durante la, las aperturas de ciudades. Prevención de sniping de propiedades. El sniping, una vez más, es cuando uno una propiedad al precio equivocado y hay bots hay jugadores que tienen bots que se los compran en 5 segundos no dan tiempo de, de cancelar la venta así es que van a hacer algo al respecto por último en un esfuerzo por mitigar los ataques de las, a la propiedad implementaremos los captchas para las propiedades que cotizan inicialmente en el mercado secundario cuando los ponen a la venta esto significa que durante las 24 horas posteriores a la publicación de una propiedad, cualquier intento de comprar requerirá que se complete el captcha para completar la compra. Porque ahorita, si yo quiero comprar una propiedad, no a veces no me da el captcha en el mercado secundario. Esto hará que salga el captcha y hará que esos bots tal vez no puedan a escoger las imágenes adecuadas y tal vez esto le ayude al, al, al jugador que se equivocó al vender la propiedad o poner a la venta de cancelar la venta. Después de que hayan pasado 24 horas, el requisito de captcha se desactiv, desactivará. Continuaremos monitoreando los resultados de este cambio y haremos los ajustes necesarios. Ese sí también me gustó lo del sniping. Uh, y eso es todo familia sobre este documento que nos dieron espero que les ayude un poquito a entender estos cambios Uno, una de las conversaciones que tuvimos en el barrio fue de que será un poquito más difícil para los jugadores nuevos de poder avanzar creo que estamos llegando en ese momento en unos meses más, los nuevos jugadores que entren, para que puedan avanzar en el juego, van a tener que invertir dinero. Esa ventanita se va cerrando poco a poco, familia. Antes llegaba uno, le daban sus, uh, sus supex, su bonus, hacían la, la colección de Nubi, Rey de la Calle. Pedían visitas, los visitábamos porque todo el mundo estábamos en la misma ciudad. Ahora es muy difícil que los visitemos porque todo mundo está, todos los miembros están en diferentes ciudades. Ya no es tan fácil de que suban a nivel a planter en primera. En segunda, ahora solamente pueden vender dos propiedades FSA a la semana. Eso los detiene muchísimo. En tercera, ah, hicieron un nuevo cambio. Bueno, de tercera fue de que ya no se pueden, no nos quitaron los swaps. Eso ayudó a muchísimos de ustedes a subir a nivel pro, a director, para juntar liquidez con los swaps de propiedades. Nos quitaron eso. La búsqueda de tesoros, reducieron los Sparks que nos dan y la frecuencia en que salen los, los, los cofres de Sparks, porque muchos de ustedes podían usar esos Sparks para rentarlos y así conseguir un poquito de liquidez. Después... Hicieron el cambio que solamente los... Por las multicuentas, como siempre, los jugadores solamente van a poder comprar 30 FSA en toda su subida en APLAN. Antes, siempre y cuando no, sub, no subiera yo de los 100.000 UPEX de valor neto, podría yo comprar todas las FSA que, que quisiera yo. Y ahora, con esto de los, los tesoros estándares, muchos jugadores que estaban formando su red de tesoros, de qué otra forma, van a poder obtener liquidez tan fácil. Aún se puede, pero van a tener que trabajar más duro para poder obtener esa liquidez. Recuerden de siempre estar atentos a estos cambios, de adaptar, adaptarse a los cambios que nos da APLA. Si ya nos dijeron que van a hacer esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tal vez lo que yo tengo que hacer es empezar a vender mis propiedades en Chicago y olvidarme de ellas, aunque me duele. Como dice el lío, me enamoro de mis propiedades. Y sí, me duele venderlas. Por eso les pongo precios altos. Me gustan mis, mis propiedades, me gustan mis NFTs, me gusta ver mis puntitos azules. Me gusta. No me, no me gusta vender mis propiedades. Pero si no quiero perder, tal vez es hora. Ahora sí, de que las ponga yo a la venta al precio al precio más bajo del, del piso que está en la ciudad y sacarle, ¿cuánto dije que tenía yo invertido? 1.8 millones de UPEX. Si puedo recuperar un millón, un millón y medio, pues ya le saqué ganancia. Pero no sé. No es, no es fácil para mí hacerlo. Me gustaría hacer como, como Leo, como Miss Money. Que ellos los venden bien fácil, no les importa si le sacan mil UPEX, dos mil 10000 diez mil Ellos mueven sus propiedades rápido. Y yo no tengo ese don para eso, no. Me duele, me duele, me duele, me duele, familia. Por eso ya decidí también solamente comprar cinco propiedades por ciudad y ya. Ya, ya, no, ya no voy a comprar tantas. Lo voy, lamentablemente, porque en Río creyó este. Comprar propiedades para regalarlas, más que nada, las de Tijuca. Voy a usarlas para, para sorteos, pero en Porto se me olvidó mi estrategia y compré como, consideran como 27. Cuando iba yo, tenía yo la, uh, la idea de solamente comprar unas 5 propiedades pero estoy tan acostumbrado a comprar, comprar, comprar durante, durante las aperturas que se me olvidó mi estrategia. Y algo que dijo Abdullah, eh, compartiendo el barrio, él, él, él no fue a, a Porto porque dice que él se va a enfocar en dos, tres ciudades y que él no cree que, que sea buena idea, que sea necesario comprar propiedades en cada ciudad. Simplemente que enfoquemos nuestro esfuerzo en, en dos tres ciudades así es que búsquense unos buenos proyectos um, por ejemplo, estamos en el nodo Winerka vayanse a la sala de proyectos de, de los miembros en el barrio hay miembros están poniendo sus proyectos que tienen únanse a otros nodos a otros proyectos algo que les va a ayudar a sacarle ganancia al juego y es hora de que empecemos a a olvidarnos no completamente de las compras y ventas, pero empezar a, a, a imaginarnos cómo le podemos sacar ganancia al juego con negocios. Creo que esta es la segunda oportunidad que tenemos en ahorita poder abrir un negocio en el próximo año no sé de cuál están sacando diferentes negocios adornos los autos pero van a llegar a muchos negocios y es es importante que sean ustedes que seamos de los primeros en tener esos negocios aprovechen si tienen si son buenos para diseñar va a haber mucha demanda para esas personas que diseñan hablamos un, otra vez en, en un video sobre las carreras si son buenos para hablar para des, no sé, bromear, para comentar. Cuando lleguen lo de las carreras, vamos a necesitar, va a haber demanda de personas de que narren estas carreras en español y que tengan gracia para que los miembros se enteren de estas carreras. Cuando nos den ya los... a los ¿Qué eran? Déjenme ver dónde estaba la otra noticia que nos dieron para los programadores ya muy muy pronto familia van a llegar los juegos de programadores de otros jugadores que los juegos vamos a poder sacarle liquidez o tener utilidad en el juego con estos programadores ya van a aceptar más aplicaciones y creo que esos juegos, que no van a ser en APLAN, pero van a usar a APLAN, nos van a ayudar muchísimo a sacarle liquidez al juego. Habrá muchas formas nuevas de sacarle ganancia al juego. Es cosa de saber qué es lo que queremos, a qué le vamos a dedicar tiempo. La mejor inversión que le pueden hacer al juego. Es su tiempo. Aún... Todavía no se cierra la ventanita. Aún no es necesario meterle dinero al juego. si sí, no se va a avanzar tan rápido. Pero si participan en esos eventos gratis. Se ponen a buscar tesoros ahorita que se puede. Van a poder aún sacarle ganancia. Y poder avanzar un poquito más... Más rápido, familia. Uh, creo que es todo ya me eché toda una hora aquí en esto mil disculpas empecé a hablar como loco como siempre mil mil gracias recuerden nos esperan tres casitas para un sorteo en porto cuando lleguemos a los 750 miembros del canal de youtube tenemos 578 la última vez que revisé estamos en el barrio como siempre esperándolos por si tienen alguna pregunta Uh, y pregunten, no, no se sientan mal, entre más pregunten van a cometer menos errores, que todos de nosotros hemos cometido errores de diferentes maneras y la única forma que aprendemos es preguntando. Ahora sí familia, me voy, mil gracias, que tengan un bonito día, nos vemos en el barrio, apoyarnos durante estos dos días de Sparse que nos quedan, que todo el mundo está sufriendo, váyanse a desahogarse ahí, porque está feo esta semana de sparks hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso